Para desenfocar fondos o cualquier objeto es bastante práctico, útil y súper profesional trabajar con selecciones. Yo te recomiendo que te vayas de manera directa aquí al panel de capas y te des cuenta que aquí no tenemos nada. Porque es importante si vas a desenfocar un fondo o trabajar con cualquier filtro, convertir a filtros inteligentes y ya, sabes, ya vas a saber por qué. Seguramente te va a salir un mensaje, no te preocupes, dale clic en OK. El fondo tiene que haberse puesto como capa cero o habernos regalado este icono que es súper bueno, súper interesante. Ahora, el siguiente paso es seleccionarla a la señorita. Tienes dos formas. La primera forma es con la herramienta de selección rápida. Voy a poner control D. O la otra es desde aquí, selección y sujeto. Esto es a partir de la versión 2017. Esperamos algunos segundos y ya tenemos nuestra selección. Así de mágica. Voy a hacer un pequeño zoom. Estoy presionando control y barra espaciadora. Me voy a ir sobre el cabello voy a llenar una parte. Con, presionando la barra espaciadora puedo moverme por el documento y en la parte inferior también tengo este problemilla. Si presionas la tecla de Alt, clic y arrastrar, eh, puedes quitar selección. Te recuerdo que estoy trabajando con la herramienta de selección rápida. ¿no? Voy a poner Control-Z. Otra forma que también te recomiendo es trabajando con la herramienta de lazo poligonal. Realmente para mí, mi flujo de trabajo, y te lo comparto en este momento, es primero selección rápida y segundo el, el lazo poligonal ahora voy a presionar al clic me voy al alrededor de la imagen voy a hacer un poquitito rápido por cuestiones de tiempo ok voy acá y ahora sí donde empiezo ahí termino. control 0 por cuestiones de tiempo no voy a hacer el resto que realmente es muy poco ahora si te fijas muy bien la selección está dentro de la imagen me voy a selección y voy a poner invertir ahora sí está fuera de la imagen que es lo que realmente nos interesa filtro desenfocar y le vamos a poner el básico el gaussiano ok si te fijas muy bien tengo un radio bastante grande lo voy a hacer apenas de 10 píxeles nada más voy a dar clic en ok me dirijo al panel de capas y aquí está la maravilla por el cual nosotros convertimos esta capa en un filtro inteligente porque tranquilamente aquí yo tengo el, el, el filtro que lo acabo de poner puedo ocultar el filtro sin ningún problema simplemente con un clic o lo más interesante es dar doble clic aquí donde dice eh, desenfoque gaussiano y aumentar el tamaño del radio de acuerdo a nuestra necesidad o de acuerdo a lo que quieras hacer. Pues simplemente es tan sencillo como darle clic en ok. Seguimos aprendiendo con este curso de Adobe Photoshop básico trucos y consejos. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y te espero en el siguiente tutorial.